Aunque yo de tristeza quizás sea que llore Porque ya perdí lo que tanto quería A tomar licores Y escuchar ahora las canciones mías mía La canción es mía La canción es mía Que ella en mi mente Con su amor me traía Yeah. Amores Y triste me dejó Sufriendo el alma mía ¿Quién me hace inspirar Con sus lindos amores Y triste me dejó Sufriendo el alma mía Sufriendo el alma mía Sufriendo el alma mía Sufriendo el alma mía Porque ya el toque.